En esta humilde vivienda reside Carmen Luisa Almanzar, quien padece de cáncer de colon en medio de precariedades y múltiples necesidades, falta de medicamentos. Pide que manos solidarias acudan a su llamado. Eh, nosotros somos una, una gente pobre, no tengamos quien nos ayude, a ver si nos podían dar una ayuda con algo, no, no, no tengamos posibilidad no tengamos, pues, de comprar la base y la funda, a ver si nos podían ayudar eh, nosotros somos una persona pobre. ¿Cuál es el llamado que tú le haces? Que a veces no pueden dar una ayuda, ayudándonos. Nosotros somos una familia pobre. Con la base, con alimentos, si pueden. A pesar de que en numerosas ocasiones ha tocado las puertas de las autoridades, a la fecha no recibe respuesta para poder cubrir los gastos de su enfermedad. La dirigente comunitaria en el sector también se une a la causa. Eh, nosotros lo que vivimos es eh, curiñando a ver cómo se puede ayudar a cada persona. Eh, la niña necesita funda, necesita base, eh, ella no come nada eh, sol, es todo líquido, ella necesita ensure, jugo. Eh, al pueblo de San Francisco de Macorís a ver cómo pueda ayudar a esta familia, que es una familia que ya eh, no tiene recursos. Eh, eh, para nada, a ella la diagnosticaron con cáncer en el colon, ella tiene un cáncer ya terminal, entonces llamando al pueblo de San Francisco de Macorís, a ver si es un pueblo solidario, a ver si pueden ayudar a esta familia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.